Mi nombre es Ignacio Anuncio y junto a Franco Crampete fundamos Choice. Que es para mí emprender, eh, dejar absolutamente todo en el día a día. Eh, en este momento de empresa es volverse una máquina de, de ejecutar ¿sí? y, y de resolver. Eh, a diferencia de en, en otros ambientes en los cuales hay mucha más discusión, eh, en este momento de empresa es ser práctico y salir, ejecutar y ejecutar lo mejor posible y que venga el próximo problema y ver cómo lo solucionamos. La idea de Choice surge en noviembre, diciembre de 2019 eh, con Franco yo trabajaba en Mercado Pago, en Garbarino somos compañeros de, de la facultad, compartimos grupo de, de amigos y en un momento es como que nos empezó a picar el bichito de che, salir un poco de las empresas donde estábamos trabajando que estábamos cómodos, estábamos súper desafiados pero quiero hacer algo distinto eh, y ahí como, como excusa para empezar a juntarnos inclusive arrancamos un curso de programación ¿no? o sea che, empecemos a juntarnos a ver qué surge eh, y en ese momento empezamos a analizar diferentes oportunidades de, de negocio eh, yo venía más del palo de fintech entonces todo lo que tenía era de fintech franco más de e-commerce eh, hasta que en un momento eh, por el grupo de compañeras de la facultad nos contaron che lo difícil era eh, adquirir los anticonceptivos hormonales, principalmente las pastillas anticonceptivas, todos los meses acá en, en Buenos Aires. Entonces, cuando nos explicaron el proceso que tenían que hacer cada dos o tres meses, dijimos, che, acá hay algo que, que está fallando y esto claramente tendría que poder ser mucho más sencillo. Entonces, ahí es donde arrancamos, noviembre, diciembre de 2019, a ver... ¿Qué es esta problemática que hay hoy en día en la calle? Somos 16 personas en el equipo eh, y tenemos un equipo de operaciones muy importante que es el que se encarga principalmente de coordinar todo lo que son los envíos, los problemas que pueden llegar a tener las usuarias en, en, con la plataforma, cualquier inquietud, pedir información. Tenemos un equipo de operaciones. Después tenemos un equipo de marketing, que es el que se encarga ¿verdad? de traer usuarias y de toda la parte de, de comunicación y estrategia de, de adquisición y retención. Y después está todo el equipo de tecnología. Eh, yo trabajo liderando ese equipo, Franco lidera más la parte de marketing y operaciones y algo de visión estratégica. Dentro de tecnología estamos divididos en front y back y una persona en el equipo de diseño. E eh, en ese momento, bueno, cuando arrancamos Super MVP y Side Project, porque estaba en Mercado Pago, en Garbarino, y era, che, bueno, lo vamos llevando eh, a ver che, si hay oportunidad o no hay oportunidad, hasta que en un punto dijimos, ya, eh, franco, más a mitad de 2020, con seis meses, cuatro o cinco meses ya de pandemia adentro, yo, eh, más a fin de año, dijimos, che, esto empezó a traccionar, ya teníamos más de 200 usuarios dentro de la plataforma, y dijimos, estamos o no estamos, viste, ahí medio también pichándonos entre los dos como para dar ese salto y en enero de 2021 ya arrancamos los dos full time tuvimos dos o tres meses tratando de, de, de darle una vuelta al negocio, entender un poco la proyección, qué tan grande es el mercado cuáles son los, los tratamientos que pueden llegar a ser más interesantes para, para Latinoamérica eh, y en un momento dijimos, che, sí o sí para que esto empiece a caminar a la velocidad que nosotros queremos necesitamos reunir capital y ahí fue cuando después de dos o tres meses de reuniones con inversores eh, y muchos, ¿no? Eh, y muchos, che, esto no va a funcionar en Latinoamérica eh, vimos con Matías nissenson Mati es eh, también fundador de, de varios startups tiene un fondo de inversión, es Inversor Ángel que se enamoró de la idea y se sumó al equipo eh, entonces junto a él empezamos a diseñar un poco cómo iba a ser ese esa primera ronda pre-seed de Choice eh, y la terminamos de cerrar en julio de 2021. Eh, a ver, creo que eso depende como de los diferentes estadios de una empresa. Eh, cuando recién arrancás, o por lo menos en, en, en nuestro caso, que además somos first-timer founders, o sea, no es que venimos de experiencia de, de varios startups, sino que era el primero, nosotros lo que tratamos de buscar es gente primero que nos complemente, o sea, que tenga lo que nosotros no tenemos, eh, y por otro lado, el tema de actitud. O sea, en una startup, más allá del rol que puede tener tu job description, hay un montón de cosas que hay que hacer, eh, hay un montón de cosas que además vas a tener que dejar de lado para poder cumplir con los objetivos. Eh, y eso es principalmente lo que tratamos de fijarnos, es, che es gente que realmente está comprometida, tiene ganas de dar ese salto eh, y tampoco es muy fácil de, de encontrar esa gente, principalmente cuando arrancas, ¿no? Porque es, che, hay dos pibes, con una idea eh, que acaban de levantar plata pero no los conoce nadie tiene muy poquitos usuarios yo tengo un puesto en una gran empresa con bono eh, anual súper cómodo ¿por qué voy a saltarlo en estos pibes? entonces ahí es donde claramente aparecen ciertos perfiles que dicen che creo en esto eh, la oportunidad es gigante y tengo ganas de dar ese salto y confío un poco en lo que estos dos pibes quieren hacer eh, entonces la parte de actitud va a ser, si querés, lo primordial, por lo menos en las 16 personas que hoy somos en el equipo, lo principal que, que pusimos el ojo. Yo creo que sí, eh, hay, hay una parte para mí de actitud que esa persona tiene que hacer, después toda la parte de cualidades técnicas es algo que se desarrolla, eh, pero principalmente poder gestionar la incertidumbre, que es algo que quizás trabajando en una empresa o en una, en una corporación eh, el nivel de incertidumbre es muy bajo, es como tener muy claro che, estos son tus objetivos, esta es la métrica que tenés que mover este es el equipo que tenés y hacelo eh, y acá es tipo che, qué onda, para dónde vamos eh, y, y creo que en particular en Choice lo que logramos hacer es tenemos una visión desde el minuto cero y después obviamente la fuimos ajustando con el feedback y, y de estar con, con los pies eh, en el barro, principalmente, ajustándolo lo que mejor sea a nivel negocio y a nivel objetivo. Eh, pero el día a día es muy distinto al de, una, al de una gran empresa. Entonces, hay que saber convivir con eso, principalmente.